que salen de madrugada no puedo escapar de ti cenizas de un fuego que se apaga ya no espero nada